Y ahora, prepárese para su evolución espiritual El poder de los baños, riegos, talismanes, amuletos y rituales Conozca sus beneficios y significado en evolución espiritual Hola amigos, Empresa Latina les habla Víctor Damián Rosso Villarreal Bienvenidos a su programa, Evolución Espiritual Para que sigamos evolucionando hacia el éxito, hacia la prosperidad Para que sigamos evolucionando cada día más para que no se queden estancados en un solo punto, para que no se queden ahí, quietos, estancados, esperando que alguien haga algo por ustedes, para que sigan evolucionando hacia esa prosperidad que tanto han anhelado. En programas anteriores tuve la oportunidad de hablarles de los talismanes y los amuletos, de qué es un talismán, qué es un amuleto, qué es un moricongo, Hoy les debo hablar de los amuletos, ya todos sabemos, porque ya les había hablado en un programa anterior, de que un amuleto es muy opuesto al talismán, que el talismán, más precisamente el talismán del sol del que les hablé, es un revitalizante de su campo energético, es un ayudador uno abre caminos, yo me de esa manera y que los amuletos son protectores protectores hoy tengo estos amuletos hoy traigo dos amuletos, quise traer estos dos quise traer estos dos amuletos el triángulo de la verdad Así es conocido, es un catalizador de energías. ¿Qué quiere decir este amuleto catalizador de energías? Un catalizador es que cata, como su nombre lo dice, la mala energía. La mala energía, solamente eso. Hay diferencia entre amuletos y talimanes, y entre los amuletos se derivan una secuencia o una ramificación de amuletos con diferentes funciones. Hoy les voy a hablar del catalizador y del canalizador, que son dos, muy, dos cosas muy diferentes. El catalizador, catan la mala anarquía, la envidia, el mal de ojo, el mal de salvito. Alguna persona, alguna energía externa de alguna persona que les quiera hacer mal, alguien les quiere trabajar con magia negra, alguien les quiere hacer un trabajo de gurú, de hechicería con monicombos. Pues bien, el catalizador lo que hace es avisarle a usted, ponerlo en aviso de que algo está mal. Eso no lo sabía, ¿verdad? usted va a una tienda esotérica y compra un amuleto, le den cualquier pedazo de metal. ¿Verdad? Pero, si usted toma la tarea de estudiar sobre el tema, se va a dar cuenta que un catalizador le anuncia a usted que algo está mal. ¿Cómo le anuncia? No sé si usted en algún momento ha tenido esa experiencia que tiene un anillo de hombro, y se le parte ¿verdad? más que todas las mujeres porque las mujeres son muy son muy proclives a ser víctimas de la envidia o tiene usted una cadena de oro y se le revienta el oro es un catalizador de energías como catalizador de energía le está informando o se le cata la energía y se le rompe se le parte inmediatamente informándole a su poseedor, que algo anda mal. El canalizador, el amuleto canalizador de energía, actúa de una manera muy diferente. Usted recibe envidias, recibe ataques energéticos negativos, recibe ataques de magia negra, recibe ataques de diferentes eh, energías externas y lo que hace es canalizarlas. ¿Cómo los canaliza? El amuleto canalizador. Si es envidia, lo que hace es protegerla. Si es energías, como magia negra, o alguien que le quiera atacar no usted sé para que la llama, lo que hace es canalizarla y devolverla. Hacer el efecto muy grande. ¿Verdad? Catalizador y canalizador. Son dos cosas diferentes. Y ambos son amuletos. ¿Qué es lo recomendable? Tener ambos. Tener el catalizador y el canalizador. Eso es lo ideal. El triángulo de la verdad es uno pues para mí el mejor el mejor catalizador de energías que existen el mejor catalizador y el canalizador pentágono así es conocido el canalizador lo que hace es canalizar las energías bueno yo les digo y devolverlas si es el caso el catalizador trae un imán como ustedes lo pueden observar él recibe la energía en este imán recibe la energía en el imán y lo que se parte no es el metal, sino el imán todo tiene su ciencia, todo tiene su secreto, todo tiene su misterio, una vez se parta el imán es porque algo está mal algo funciona mal el imán tiene otra función los que tienen, los que quieren tener un amuleto en casa y no lo quieren portar lo colocan en la nevera lo pegan de la nevera y constantemente se mirando. si el catalizador se rompió si el catalizador se rompió es porque algo anda mal este imán nunca se va a partir si se le llega a caer porque no es la función eso lo está creado como algo decorativo en Colombia si sí se es de decorar la nevera con animalitos, con eh, muñecos, con no sé cómo llamarlo, con objetos que tiene un imán y se ve muy en las neveras, sobre todo para los abuelitos. Este imán no es decorativo, por ende, se puede caer de la nevera y no le va a pasar nada. Únicamente se parte el imán del catalizador si a usted le están trabajando con mal de ojo. Si es víctima de envidia, si es víctima de malas energías, si le quieren trabajar con magia negra, si le quieren hacer una separación, si le quieren hacer una madre de amor, es de la única manera que el mal del de ángulo de la verdad, se la roba, ¿verdad? El canalizador pentágono rojo, canalizador pentágono rojo. Él no tiene ni mano. ¿Por qué? Porque él no lo necesita y no necesita indicarle a usted que no está trabajando. Él actúa solo. ¿Cómo? Ya les expliqué. Devolviendo la mano negra. Si es envidia, la manda para otro lado. Si son malas energías, las desvía. ¿Verdad? Lógicamente, el canalizador y catalizador tienen que estar rezados, conjurados y ritualizados. Lo ideal es que vayan juntos, de la mano, el canalizador y el catalizador. El color del catalizador no importa. Para las personas que lo quieren adquirir, no importa el color. Lo importante es que sea catalizador y ángulo de la verdad y que tenga, ya eh, les voy a enseñar las imágenes que debe de tener, la imagen un poco más cerca del catalizador. El canalizador sí tiene que ser rojo, siempre lo tienen que cortar, ¿cómo? Si quieren, en un collar, para que no se les pierda. Yo siempre recomiendo que lo lleven un collar, para que no. Lo pierden. hay personas que prefieren guardarlos en una bolsita de paño pero se les puede extraer, se les puede perder, o usted va a sacar algo de la madre, del bolsillo dinero del bolsillo o algo algún elemento que tenga en el bolsillo se le va a caer o alguien lo va a tocar y sobre todo el canalizador Nadie lo puede tocar, nadie, el catalizador no hay problema si alguien lo toca, por eso le dije anteriormente que lo pueden colocar en la nevera y alguien llega, un visitante ah tan bonito y lo toca y no pasa nada, mejor que lo toquen, porque si esa persona llegó con dobles intenciones a su casa, llegó con envidia, llegó a esa casa para crear discordia, diversión, y conflictos, si lo toca, está partido, es un catalizador. Y el imán se va a partir, no se parte el triángulo, esto nunca se va a partir, pero sí el imán al espalda. Espero haber sido muy claro, como en los programas anteriores les hablé de la diferencia entre, entre, el triángulo, eh, perdón, entre eh, los talismanes y los amuletos. En este programa quise ahondar un poco más acerca de la diferencia entre amuletos y talismanes. Y entre los animales está el canalizador y el canalizador. Más adelante les voy a hablar de, de otras heridas amuletos que también existen. ¿Lo pueden utilizar hombres y mujeres? Este elemento sí lo pueden utilizar hombres y mujeres. Si está debidamente ritualizado, conjurado y rezado solamente a usted. ¿Qué más les puedo decir yo? de los canalizadores y los catalizadores no deben de, de permitir que nadie los toques sobre todo, como ya les comenté el canalizador no son recargables porque ya vienen preparados con su nombre hay que dejar el talismán del sol que si necesita recargarse y ya les expliqué en un programa anterior por qué el talismán del sol sí se necesita recargar. Es muy importante eso. Los animales, no, eh, los amuletos no necesitan recargarse, vienen hasta con su nombre y lo portan simplemente. ¿Qué más podemos hablar de los amuletos? Hay personas que le, le quitan la pata a un conejo y la portan. Y le tienen una fe inquebrantable a la pata del conejo. y Dicen que eso les trae buena suerte. Esto además de un pésimo mal gusto es algo deplorable quitarle la patica a un animalito y utilizar la patica del conejo como un diablo soy de quinta. Entre otras cosas y causarle sufrimiento a un animalito más si, eso está, si el animalito está en vida. Porque existe una creencia que le, pide, le quieren quitar la patica al conejo estando vivo. Eso es repudiable. Yo no creo que se traiga ningún beneficio para una persona, causarle daño a un inofensivo conejo, pretendiendo usted sacar un beneficio de eso. Yo creo que es todo lo contrario, esto le va a caer ruina, porque es que le ocasiona sufrimiento de esa manera a un animal, pues obviamente no es prena, bueno. ¿Qué más tengo para decirle a ustedes de, ah, hay otros que piensan que si le arranca la serpiente a una eh, perdón, la cascabel a una serpiente eso es pues se lo que a coger. hay tri tribus en el Amazonas que lo saben preparar con la cascabel la ritualiza la conjura y efectivamente esto puede funcionar pero sabiendo lo ritualizar sabiendo lo conjurar y los protegen hay un de protección, de los cuales yo ya les hablé en programas anteriores. Hay un sí, que más adelante se los voy a presentar. Sobre los animales, los amuletos y los amuletos hay mucho de estar Hay mucha tela de donde cortar. En ocasiones, es algo muy importante también que quiero que lo sepan el triángulo de la verdad. Y el pentágono rojo, canalizador, no es compatible con todos los signos del zodíaco. Hay que hacer, perdón, un estudio previo para saber si ese catalizador es el que usted necesita, porque puede que el que necesite sea otro. Me dicen a mi maestro, es que yo necesito el catalizador de la verdad, el triángulo de la verdad yo les explico, es de su fecha de nacimiento y vamos a ver si es ideal para usted, ¿verdad? no, es que yo quiero el triángulo, bueno, yo se lo mando entonces pero yo cumplo con avisarles, con explicarles Dejen asesorar, déjense asesorar ¿por qué la importancia de su fecha de nacimiento cuando quieren adquirir el catalizador? eso parece una estupidez, eso parece una abogada pero les voy a explicar qué es lo que pasa con eso. Ok. Hay catalizadores que fueron creados hace 70 años. ¿Verdad? Yo solo no le puedo dar un catalizador de 70 años si usted tiene qué sé yo, 69 años. Parece una estupidez, pero es así, es decir, el catalizador tiene que ser más joven, su creación, a la edad que usted tiene, me explico, si usted tiene 45 años, yo no le puedo enviar a usted un catalizador, o un canalizador inclusive, que haya sido creado hace 50 años, miren la gran diferencia, si yo sé, si usted tiene 50 años, yo le voy a enviar un catalizador y un canalizador que tenga 45 años. Que sea mucho más joven que usted. ¿Por qué? Que sea de su generación actual. Yo no le puedo enviar a usted algo que sea de una edad en la cual usted ni siquiera haya nacido. Todo tiene su ciencia, todo tiene su secreto, todo tiene su misterio. ¿Y las personas no saben eso? van y compran un canalizador o un catalizador, ni siquiera dicen catalizador o canalizador, dicen un amuleto, dobles en un amuleto de 50 centavos de dólar y ellos no se los llevan felices. Y nunca ven ningún cambio, ningún resultado, ¿verdad? Ya les expliqué por qué. Porque una cosa es un catalizador, otra cosa es un canalizador, una cosa es un amuleto, una cosa es un animal, y ustedes no saben de eso. Y regularmente, los que trabajan, los que atienden en tiendas esotéricas no los saben asesorar. Son despachadores demostrados. Me quiero despedir de este programa con el producto recomendado. El producto recomendado es el Baño de la Fortuna. El Baño de la Fortuna es un producto que se si lo saben utilizar como se les indique. Yo no les garantizo que se van a enriquecer, es una mentira, pero sí les va a servir de mucha ayuda en un momento dado. En un momento que necesiten un dinero urgente, que la necesidad apremia, el baño de la fortuna es el mejor producto que se puede utilizar. Si lo que necesita es algo de urgencia, que necesita un dinero para mañana, para pasado, mañana, para esta semana, elaborado bajo los mejores, bajo los más exigentes estándares de calidad, con plantas de nuestra Amazonía, del guainía, del caquetá, plantas del Amazonas, y una piedra llamada piedra raizana, que se da en la selva de Brasil. Esta piedra raizana se pone o se raspa mejor, y ese polvo fino que queda, se mezcla con las plantas ancestrales de nuestra Amazonía y de ahí sale el baño de la fortuna. Estamos haciendo envíos a todo el mundo y después les indicaré una vez las que quieran cómo utilizarlo. recibo muy buenos comentarios de las personas que han utilizado el baño de la fortuna. No les garantizo que se van a enriquecer, eso es una mentira. Los estaría engañando, con esto no se van a enriquecer. Con esto no van a conseguir el auto de sus sueños, no van a conseguir la mansión, es una mentira. Eso es un salvavidas. Es un salvavidas, les va a ayudar a aquellas personas que necesiten un dinero urgente, que tengo una deuda y necesito pagarla, que no tengo para la renta, en baño de la fortuna. Yo me comprometo a enviárselos, creo que aquí no los tienen con la piedra rausana. Bueno. En la fotografía que les voy, les voy a mostrar en este momento, ahí podemos observar este que tiene la piedra rosa, esa piedra verde. Es más, ustedes lo pueden recargar. Él ya va preparado con la raspadura, con el polvo fino de la piedra, pero ustedes si quieren, como pueden ver, es una piedra verde, muy hermosa además, La pueden recargar raspando la piedra en su contenido. Es todo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en el programa Evolución Espiritual. En el próximo programa estaremos abarcando un tema también muy importante que va a ser de su interés. Para aquellas personas que están interesadas en un llama clientes que están interesados en vender más en su panadería, en su almacén, en su peluquería, en su establecimiento comercial. Entonces, no se pierdan el próximo programa. Mi nombre es Víctor Damián Roso Villarreal. Los esperamos en el próximo programa de Evolución Espiritual. Atrévete y déjate sorprender. No se pierda la próxima emisión de Evolución Espiritual para que siga avanzando hacia el éxito.